Fue apresado por miembros de la Policía Nacional El Joven, señalado como uno de los tres responsables de atracar a Ángel Nason y Lucy Hernández, DJ y seguridad de un centro de diversión respectivamente, al cuestionar al detenido este, negó ser responsable del hecho que se le imputa. Yo no sé de eso. ¿Y por qué te acusan aquí? ti que te que porque disparaste. No. Y que andaba con otra persona también. No. Una mujer y otro muchacho, supuestamente. ¿Y esa pistola entonces? ¿Qué te ocuparon? La pistola que supuestamente te ocuparon, ¿eh? Todo no, no mía. Sí. A Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.